para marco hernández ya trabajando ¡Ale! conecta batazo hacia el jardín izquierdo la bola pica se acabó el partido victoria para los Tigres del Licey aquí 10 carreras por 9 vienen como van ellos como van ellos detrás de marco hernández el equipo completo detrás de hernández que ha dado un hit de conciencia Lució todo un veterano, el jovencito Marco Hernández. Ahí está el dirigente Lino Rivera. Lino Rivera celebrando esta victoria como uno más, como si fuera uno más de los jugadores. Dejan en el terreno a las águilas. Estaban iguales en carreras, en hits. Y finalmente Hernández en un turno dejó pasar ese primer pincheo, se acomodó y a la primera comida que tuvo. Tuvo el primer picheo en la zona, pudo llevarlo hacia la banda contraria, ganando un partido que comenzaron los Tigres perdiendo 5 por 0 en el tercero, descontaron con el honrón de Logan Moore, marcaron cinco carreras entre tercero y quinto episodio, y a pesar de que volvieron las águilas a despegarse con tres en el sexto, una más en el séptimo, 9 a cinco, estaba el marcador primero alrededor de los Tigres.